He oído hablar de ella. En el cielo, una hermosa mañana. En el cielo, una hermosa mañana. Lupe la lesbiana, Lupe la lesbiana. Lupe la lesbiana, bajo el Juana de Arco le dijo a la Virgen. Juana de Arco le dijo a la Virgen, ya nos acostamos, ya nos acostamos, ya nos acostamos en el Tepeyac. Pues un honor eh, cederles la palabra a nuestras hermanas mexicanas, las nos sucias. sucias. Colorida, <risa> libre, rugosa, rugosa, de colores, ruidosa, peluda, <risa> autónoma. <risa> y con ustedes... La... y pues como nos juntamos nosotras pues no hay otra forma que ser feministas <risa> porque pues así los, me los medios masivos son totalmente patriarcales este no todo pues mientras, no sé hace tiempo que no prendemos un televisor pero seguramente supongo que debe seguir igual este totalmente horrible nefasto y machista entonces pues tenemos que inventarnos las formas y... lunas lesbianas lesbianas feministas una ola para las lunas. ¡Luna! ¡Luna! Hace poquito hablábamos sobre las manadas, ¿no? Yo, para mí, en, en el lesbofeminismo es como, como encontrar a mi manada, porque son mujeres con las que puedo sentirme segura, con las que puedo sentir que estoy construyendo. Las crudas. Las crudas. Las crudas. Es una propuesta musical feminista, antipatriarcal, antipatriarcal, son unas compas cubanas que traen un rollo bien chido de hip hop feminista, lesbo feminista incluso, una onda vegana también super chida y que además son como, como pioneras en esta onda de abrir el hip hop que siempre se ha considerado como onda, una onda bien macha, bien como bien de hombres. Y ellas han como picado piedra para entrar y meter sus letras feministas.